Para valorarte debes dejar ir a estas siete personas. Cuando tú realmente aprendes a valorarte como persona, como mujer o como hombre, es importante también que aprendas a soltar y a conservar a ciertas personas. Algunas las tienes que tener en tu vida y tienes que construir con ellos una relación más estable, mucho más sólida y mucho más adhesiva. Pero hay personas con las cuales tú tienes que... Desligarte totalmente porque son las personas que perturban ese equilibrio, ese anhelado estado de plenitud contigo mismo. Cuando tú intentas construir una relación plena contigo... Una de las cosas que van a suceder es que te vas a valorar porque ahora te vas a conocer mejor. Vas a entender qué es lo que tú puedes aportar a la vida de otra persona y sabes también lo que tú te aportas a ti mismo. Tienes muchas bondades con las cuales puedes compartirlo con la gente que realmente lo merece. Pero para tú poder valorarte, debes empezar por quitar a toda esa gente que te estorba y que te está impidiendo crecer, que te impide realmente ser la persona que tú Tú estás destinada a ser. Cuando tú decides valorarte, cuando tú decides establecer un equilibrio y una relación sana entre tú y tú, entre tu yo y tu yo, al final de cuentas te vas a ver en la necesidad de sacar a esta gente de tajo. Decir, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen más cabida en mi vida. Es necesario saber que este mundo no es perfecto y que mucha gente que está rodeándote no siempre está ahí con el interés de quererte, no está ahí con el interés de procurar tu bienestar. A veces está ahí con el único interés de perjudicarte o de sacar tajada de ti. Así tienes que aprender a sacar a estas personas de tu vida sin más que decir pues solo te sugiero que te suscribas a este canal y me dejes el emoji de una abeja en los comentarios una vez que hayas terminado de ver este video de cabo a rabo sin más que agregar empecemos Valorarte es un ejercicio constante, implica una serie de actividades que al final de cuentas te van a permitir lograr esa tan anhelada relación equilibrada y plena contigo mismo. Porque al final de cuentas lo que tú estás buscando es sentirte cómoda contigo, sentirte bien contigo y tener esa plenitud que puedes compartir con los demás y concretamente esa plenitud que tú vas a experimentar al final va a dar como resultado que esas demás personas se sientan atraídas por esas cosas. ...cosas que tú experimentas en tu soledad y quieran ser parte de ellas. Una persona que vive una relación plena consigo mismo atrae a una que no. Es muy fácil decirle a alguien, ¿sabes qué? Te tienes que amar para que te amen, te tienes que valorar para que te valoren, te tienes que querer para que te quieran. Pero esto es totalmente inexacto porque sencillamente pretender que te quieres, que te amas y que te aceptas... ...no es suficiente porque no has construido una relación realmente seria contigo que se manifiesta en las actividades que tú haces y en los hechos que tú manifiestas ante los demás. La manifestación de ese amor propio que tú te tienes al final se ve reflejo en las actividades que haces, en los lugares que visitas, en las cosas que vives en tu día a día. Cuando tú tienes una relación plena contigo, al final la diversión, el disfrute y la plenitud son las características que más embellecen tu vida. Y así para llegar a ese punto vas a tener que dejar ir a estas personas, la primera de ellas, las que te critican. Estas personas regularmente se sienten pequeñas y no saben manejar su envidia. Sentir envidia no está mal. Mal manifestarla sí está mal. Yo puedo ser una persona y sentir mucha envidia de otro hombre que tiene muchas mujeres o tiene mucho éxito o tiene una novia muy bonita, muy, muy hermosa y puedo tratar de fastidiarlo y despre desprestigiarlo o tratar de decirle a su novia que es un mujeriego o que es un tipo que intenta jugar con ella. Hasta ahí mi envidia está mal manifestada, está mal planteada y por supuesto él está en su derecho de mandarme a mí muy muy lejos, por supuesto. Sin embargo, puedo yo sentir envidia por este mismo hombre y yo decir qué hace él para ser lo que él tiene, cómo hace él para tener las cosas que él tiene y yo venir y tratar de aprender e inspirarme en él. Manifestamos... Nuestros sentimientos y nuestras emociones de una manera diferente, más productiva, en la cual los dos salimos creciendo. Porque a él no va a haber nadie que lo esté fastidiando y a la vez yo tengo un motivo para realmente crecer. Ganamos los dos. Mientras que en la envidia mal manifestada, los dos salen perjudicados. Y por eso es que si tú estás con una persona que te critica, te fastidia y trata de minusvalidar todos tus logros, es mejor que les digas amigo, amiga. La puerta está abierta, puedes irte de aquí, puedes irte y no regresar. Número 2 las que te dejan plantadas Esta clase de personas yo realmente no la soporto Porque finalmente son personas que no pueden Ni quieren organizar su vida Para poder tener una relación contigo Constantemente es de que Es que tengo que hacer esto Es que tengo tales cosas que hacer Es que no puedo, es que estoy ocupado Al final de cuentas estas personas Son incapaces de comprometerse realmente Y son las que más te fastidian Son las que más tiempo te quitan Porque al final de cuentas Tú te citas con para hacer un proyecto, para hacer un viaje, para hacer algo, alguna, algún proyecto de ayuda humanitaria Y van apareciéndose hasta una hora después de la fecha Una hora después del horario, perdón O no llegan Al final esta gente es mejor no tomarlas en cuenta Porque no se comprometen realmente Si se comprometen y están a la hora a las que las llamaste, perfecto, se quedan Pero si no, pues pueden irse mucho a volar Número 3 Las que te maltratan y aquí muchas veces el maltrato lo vamos a recibir de muchas personas, amigos, a veces familiares o a veces parejas. Personas que de alguna manera nos ridiculizan, se meten con nosotros, de alguna manera se ríen de nosotros y en nuestra propia cara tratan la manera de hacernos ver como idiotas. Al final de cuentas son personas que no tienen otro interés más que ser fastidiosos. Tienes dos opciones. O sacarlas de tu vida y decirles ustedes ya no tienen cabida acá o simplemente ignorarlas y hacer como que no existen. Cuando se trata de un maltrato que, que puede ser ignorado frente a otro que tiene que ser denunciado. Cuando hay un maltrato que atenta contra tu bienestar e integridad física, denuncia. Número 4. La que se sienten víctimas. Y aquí es un punto interesante. A veces nosotros por benignidad y por amor hacia las personas tratamos la manera de ser empáticos con la gente. Y acercarnos y decir, hombre, yo quiero ayudarte para que dejes de sentirte así. Quiero apoyarte para que salgas de esa tristeza que tanto te invade. Está muy bien, pero llega un punto en que ellos son felices siendo víctimas, sintiéndose de alguna u otra manera personas atacadas por el medio, por la vida o por la sociedad. Constantemente se sienten pequeños, se sienten inútiles y siempre, siempre están... Esbozando O siempre están vomitando Un discurso de que nadie los quiere Que están feos, que no sirven para nada Que finalmente no tienen ningún tipo de amor propio Estas personas llegan a un punto en que tú les dices Bueno, o te arreglas y te compones O sencillamente mejor vives tu vida lejos de mí No vaya a ser que lo tuyo se pegue Parece cruel, parece muy cruel Pero a veces hay que, hay que abandonar a la gente Que es voluntariamente débil ¿En qué sentido? Me refiero a que a aquellas personas que voluntariamente no quieren crecer, no se quieren valorar, no quieren amarse a sí mismas, no quieren tener realmente una relación plena con ellos mismos, les encanta sentirse víctimas, les encanta que la gente tenga lástima de ellos. De esta gente hay que dejarlas ir. Quizás, quizás no sea el momento de conocerlas. Número 5 las que te culpan. Son personas que constantemente no son capaces de asumir la responsabilidad de sus actos y constantemente están buscando que alguien más tenga que pagar las facturas que ellos deberían pagar. Estamos tratando de personas con las cuales siempre, siempre tienen la necesidad imperiosa de tener que poner cargas sobre las demás personas y nunca sobre ellas. Cualquier equivocación es tu culpa. Cualquier cosa es tu culpa. Finalmente, todo todo se lo van a poner a la persona más cercana. Y oh sorpresa, si tú eres la persona más cercana, a ti te van a culpar de todo. A veces son padres, son madres, son amigos, son hermanos o son parejas que constantemente quieren endosarte a ti la responsabilidad de sus malas decisiones. Número 6. Las que fingen ser tus amigas. Hay personas que de verdad a legua, se nota que solo te buscan cuando quieren platica, cuando quieren dinerico, cuando solamente están buscando un favorcillo político, ¿verdad? Solo vienen nada más para venir a ver, a ver qué sacan, a ver qué se llevan, a ver qué se roban, a ver qué se tragan, a ver qué, qué toman. Solo están aquí cuando tú estás invitando para la peda. Pero cuando realmente se trata de venir y ayudarte con algún problema, algún problema que te está quejando, generalmente no están. Generalmente se desaparecen, generalmente no se mantienen presentes y ¿sí? cuando estás con ellos se nota que fingen la amistad número 7 las que fingen amarte las que fingen amarte pueden ser amigos pueden ser parejas pueden ser los que quieran realmente es idílico pensar o llegar a creer que este mundo se mueve por el amor la bondad la benignidad o la pasión por las demás personas no muchas veces se mueve por el egoísmo y por los intereses única y exclusivamente estamos con ciertas personas porque coincidimos con los intereses en común, pero eso no significa que seamos amigos o que seamos algo más allá que trascienda. Muchas veces estamos con alguien sencillamente porque ese alguien nos puede aportar ciertas, ciertas cosas que necesitamos y que queremos. Sin embargo, es cierto, es cierto, nosotros como seres humanos y tú particularmente intentas que tus relaciones estén solidificadas en la base del amor, la bondad y la fraternidad, pero hay gente que no le interesa eso y muchas veces van a fingir quererte y amarte. Cuando estás con gente como ellas, mejor deséchalas y diles que se puedan ir de una vez por todas. Así, espero que este video te haya gustado y me dejes el emoji del que te hablé al inicio de este video y te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y compartas este video con la gente que tú crees que necesita verlo. Este fue tu amigo Marco y te dejo con otros videos.